Tercera. Vamos. vamos, vamos, vamos. Bueno, la verdad es que me pareció muy lindo y muy interesante tu, tu desarrollo. Dos, dos cosas muy importantes de la última parte que antes de que se termine de cortar muy mal. Una, la última, sobre la, la, educación, la, la así llamada educación emocional y un poco solapándose con esto, las consideraciones más, eh, más amplias en términos políticos. Es decir, que no estamos hablando de un feminismo eh, restringido, si me permitís el término, sino de un, de un feminismo que está eh, enlazado con, con mirada política, con mirada eh, de, de, de vigilancia epistemológica de clase, de... de, de de etnias, etcétera, no, no es un feminismo, eh, digamos, restrictivo en términos de, de, a, de a quién está dirigido, sino y, y, y no es un feminismo eh, na, eh, ingenuo en términos de la, la historia y la realidad política, eh, social, económica, etcétera. En ese sentido me parece... Eh, muy bueno, y creo que, que estabas bueno, estaba abordando algunas cuestiones relacionadas ya más sobre, sobre las cuestiones políticas. Quería agregar algo para, para su continuación que tenía que ver con eh, la influencia de la educación sexual integral en otros ámbitos, más allá de la docencia y más allá de, de, de y creo que, que es, digamos, representa un, un hito importante, además de, por supuesto, todas las leyes que nombraste, la institución de la educación sexual integral como asignatura en, en la formación docente en particular, pero ¿cómo ves estos últimos años en términos de proceso en la formación docente y en, en la docencia en general, y por fuera de los ámbitos docentes, en los movimientos sociales, en, en la política y eso. Eh, bueno, la ley de ESI tiene 14 años ya. me escucha ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. La ley de ESI tiene 14 años ya, tiene una muy baja implementación a nivel... Baja implementación a nivel nacional en muy bajo presupuesto Muy baja implementación Entonces lo que tenemos es que Quienes han eh, Garantizado la educación sexual Quienes garantizan la educación sexual en la Argentina Ya tienen una impronta Más o menos militante Porque la verdad es que para garantizar la ESI en el país Si, si no te lo tomas También como una forma de activismo Es muy difícil llevarla adelante Porque si bien está en el marco, esto que hablábamos un poquito recién, si bien está el marco legal que nos permite ir muchísimo más allá de lo que efectivamente se hace en las escuelas, en términos culturales y simbólicos seguimos teniendo... Eh, muchísimos obstáculos y resistencias para la implementación de la educación sexual. Incluso con nuestros cuadernillos, que siguen siendo los cuadernillos de 2006, nuestros cuadernillos no están alliornados, ni siquiera la ley de identidad de género, que es de 2012, la ley de matrimonio igualitario, que es de 2010, todo el plexo normativo, que tiene que ver con los temas de la ESI que vino después de la ley, no están incorporados a la currícula de la ley. Por eso, una de las demandas hoy es la reforma de la ley de ESI, porque la ley de ESI necesita dos reformas importantes. Una es el ayornamiento de sus contenidos a la legislación posterior, que tiene que ver con los temas que trabajamos en educación sexual integral, la ley de fertilización asistida, los que, las que acabo de nombrar, la ley de fertilización asistida, la ley contra la violencia, las violencias obstétricas, todos los protocolos en contra de las violencias de género o contra la, contra la violencia hacia las mujeres, el protocolo de ILE, la próxima ley de aborto legal que es eminente que va a salir en la Argentina y que por lo menos vamos a poder terminar el 2020 festejando el aborto voluntario en nuestro país, eh, todo ese plexo normativo que es posterior no está incluido. Entonces necesitamos una reforma de ESI que se ayorne a ese nuevo marco legal, pero también que retire el artículo 5 de la ley, que es el que permite las, obje las solapadas objeciones de conciencia a la implementación de la ESI en determinadas, eh, en muchísimas instituciones. Entonces cuando el artículo 5 dice la ESI se puede adaptar al ideario institucional, con ideario institucional... Quiere decir que si la escuela es evangelista, puede hacer la ESI que quiera. Si la escuela es este, confesional, también puede adaptar los contenidos y decir que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Cosas que no tienen nada que ver con el marco legal de derechos sexuales y reproductivos existentes, que además son parte de los derechos humanos. Entonces... Con esto del ideario institucional se puede ir literalmente en contra del marco normativo conquistado. Por eso es necesario que se reforme la ley de ESI. El otro nivel de tu pregunta tenía que ver con todo lo que la ESI es por fuera de las instituciones educativas. Sin lugar a dudas, es un discurso muy poderoso de transformación cultural. Es un tipo de, de, de ejercicio, de práctica que atraviesa muchísimas más profesiones que la profesión docente. Cuando en una consejería, en un ámbito, por ejemplo, de salud pública, tenemos especialistas en ESI, funciona mucho mejor. Cuando un dispositivo en, en una unidad fiscal de defensoría legal tiene especialistas en ESI, está asegurada la perspectiva de género. Entonces, la ESI va mucho más allá. Tenemos la ley Micaela que dice que los funcionarios públicos deben estar formados en perspectiva de género, pero no dice quiénes les van a enseñar tal perspectiva de género o de qué maneras. Bueno, se asume que son los especialistas en ESI o aquellos que han estudiado los más de 60 años que llevan las discusiones en el ámbito de los estudios de género, quienes están en condiciones de, hacer esa, de ofrecer esa capacitación o esa formación. Por eso es bien interesante pensar que la ESI no es exactamente un discurso educativo, o solamente educativo, que no se reduce solamente a eso, sino que es una gran herramienta para transversalizar disciplinas y, espacio de, y espacios de acciones institucionales que garantizan derechos en general, como es la salud y el ámbito de la justicia. Salud y justicia sin perspectiva de género Digo, nosotros podemos hacer las mejores clases de educación sexual integral del mundo, pero si esto no atraviesa aquellas instituciones que en la primera línea deben garantizar derechos, entonces siempre vamos a estar con un nivel muy alto de vulneración de derechos, de incumplimiento de las leyes y de avasallamiento de las personas. Sí, me, me parece muy interesante esto que planteas. De que, que lo venimos diciendo desde hace literalmente décadas que tiene que ver con, con una cuestión de derechos y que me parece que, que sigue habiendo y va a seguir habiendo, de hecho, el, la muestra del 2018 alrededor de la discusión sobre el aborto legal, seguro y gratuito, o la interrupción legal del embarazo, son muestras de, de cómo esto requiere muchísimo más discusión y trabajo en, en, en muchos niveles sociales, pero donde a mí, por ejemplo, eh, me hace muchísimo ruido el tema del de el Estado subsidiando millonariamente a un montón de escuelas que después le dan la espalda olímpicamente a las leyes, porque no es... La descalificación, bueno, ni ni voy a, a entrar en, en disquisiciones sobre la descalificación llamada, eh, que, que con el nombre de ideología de género como forma de, de descalificar algo que, como vos decías correctamente, tiene que ver con una, una normativa de derechos humanos. A nadie se le, se le pasaría por la cabeza decir que se puede hacer apología de la tortura en ningún ámbito ni escolar, ni educativo, ni judicial. Sin embargo, como vos decías, se puede decir que la abstinencia es un método anticonceptivo o que el preservativo es un, un enviado de Satanás o, o cualquier este, barbaridad sin ningún problema con subsidio del Estado. Y eso creo que hay un punto en que... En que tiene que tener un límite eso, que, que no, no puede ser que esto esté eh, sostenido económicamente por, por la ciudadanía cuando, cuando hay una, un, un, vos decías, me gustó la expresión de un plexo normativo, porque no se trata de una ley, justamente se trata, y, y por eso es interesante lo de la actualización, porque se trata de ir... Un ecosistema. Ir formulando un, un cinturón de, de normativas que permita eh, asegurar derechos. Eh, como te daba el ejemplo, porque en eso eh, trabajo hace muchísimos años, el ejemplo de la tortura, obviamente, y, y enlazándolo con lo que decías antes, sigue habiendo tortura en el mundo, pero a nadie se le pasa por la cabeza que eso sea algo razonable, posible, sostenible y, y muchísimo menos tortura. Además, en el caso de la tortura específicamente se define como tortura, eh, como violación a, a los derechos humanos cuando el que tortura es el Estado. Si no, puede ser tortura, maltrato, lo que sea, pero no se trata de una violación a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que la vulneración de derechos muy básicos y es interesante cómo sobre el final del siglo XX y el principio del siglo XXI empezamos a avanzar muy, con, con muchas trabas y con mucha discusión y con, con muchos, eh, mucha fricción empezamos a avanzar en cierta universalidad de algunas cuestiones y, y ahí estamos con, con, con la, la educación sexual integral y lo que decías, eh, muy interesante, sus ramificaciones que, que vos llamabas perspectiva de género, o sea, su, no sería exactamente quizá la educación sexual integral, sino la especialidad en cuestiones de género, diversidades, este, por ese lado, eh, diga, de alguna manera permeando muchas actividades de nuestra vida eh, cotidiana pero urgentemente las actividades que, que están relacionadas con la garantía de derechos que si no estamos eh, si no empezamos ahí a tener un piso de garantía de derechos eh, estamos en un problema muy grave y ahí estamos me parece Sí, sí, a mí, me, digamos, lo que vos estás diciendo me, me genera un poco la necesidad de hacer un análisis discursivo más fino de los discursos en contra de la ESI, y los discursos de odio en general. Eh, cuando se habla de ideología de género es genial porque, claro, el género es una ideología, el género es la ideología, la existencia de los géneros es una matriz ideológica y simbólica, que a los géneros se les atribuyan determinados atributos, propiedades, expectativas, es una construcción ideológica, el género es la ideología. Entonces, eh, y esa es la matriz desde la cual se leen los cuerpos, se tienen expectativas en relación a los cuerpos, se les instituyen mandatos a los cuerpos. Y estaba pensando que vos decías recién, bueno, avanzamos eh, un poco más o menos lentamente y seguramente un poco a tientas, en marcos normativos cada vez más progresivos. Eso es verdad, pero también es verdad que en todo el mundo están habiendo exploraciones y experimentaciones fascistas y microfascistas con discursos de odio muy articulados que tienen que ver con, con unas características bastante singulares como de un vanguardismo fascista, no, digamos porque ir a decir hay como un hay, hay un hay un discurso muy bien estructurado de estos nuevos fascismos, de estos nuevos microfascismos o moleculares fascismos que tienen que ver con con mis hijos no te metas, ¿no? Qué sé yo, clausurar un discurso posible en función de instituir una propiedad sobre los pibes, los pibes son sujetos de derecho, digamos, no hay manera de que no, nadie se meta con los pibes, los pibes son de todos la sociedad. O sea, la sociedad se, se hace cargo de sus niñeces, quiera o no quiera, hace efectivamente algo con sus niñeces, digamos. Este, o sea que la, la, cuando se arranca la conversación de punto de partida, de con mis hijos no te metas, se está partiendo de un punto, un punto muy vanguardista, un, un ataque muy profundo, un, un punto de partida restaurador vanguardista. Entonces hay que poder entender esa, ese enclave, ese enclave de los nuevos discursos fascistas en donde están, y me parece que también es muy importante hacer un análisis de cuáles son la de cuál es la composición de estos movimientos que hacen que, por ejemplo, gane Trump en Estados Unidos o que Bolsonaro sea el presidente de Brasil. Tiene que ver con el avance de el los, los diferentes formas de evangelismos no solo en el... En en los, en, en los pueblos sino en los organismos internacionales ¿eh? en la ONU están avanzando los, eh, los evangelistas van en contra de los derechos humanos las próximas reivindicaciones es la disolución de los derechos humanos entonces están en los organismos internacionales están metiendo cuña en la elaboración de derechos y convenciones que comparten diferentes países. Están, tienen base territorial en toda Latinoamérica y en todo el tercer mundo y la periferia, y por supuesto también en los países centrales. Entonces, se organizan en diferentes niveles de estrategia, con discursos vanguardistas, que parecen salidos, eh, parecen querer romper con una romper la realidad desde una gran novedad y en realidad son discursos completamente restaurativos o restauradores milenarios por cierto porque cada vez que se discute el aborto si uno ve digamos si uno lee los libros de, que, que intentan historizar las luchas del siglo XX en relación a los derechos sexuales y reproductivos los argumentos son siempre los mismos lo que pasa es que son dados como si fuera la primera vez siempre como si la historia no existiera la operación de borramiento de la historia es la primera articulación de este tipo de activismos de derecha. Después los vamos a ver en formaciones neoliberales, conservadoras, liberales, que por ahí no son no tienen un componente religioso tan fuerte como puede ser, por ejemplo, la composición de eh, Cambiemos, que no necesariamente... ¿eh? Eh, tiene un componente religioso tan fuerte, pero sí tiene un componente conservador, neoliberal, que hace máquina con el avance de los evangelismos. Lo vamos también a ver en ciertos feminismos punitivistas o TERFs, es decir, los feminismos que excluyen a las personas trans del sujeto de lucha, es decir, aquellos feminismos puristas y esencialistas que conciben que el único sujeto del feminismo son las personas nacidas con vulva y definidas autodefinidas como mujeres, ahí también vamos a ver elementos muy fuertes de clausura de la otredad, de institución de otredades y de avasallamiento de los derechos conquistados. Entonces, hay que hacer un análisis de que si bien nosotros estamos avanzando cada vez más en ciertas formulaciones legales, también es cierto que en este contexto hay una oleada fascista global que se organiza con diferentes discursos, con diferentes composiciones y con diferentes estrategias en diferentes niveles. Y ese análisis hay que hacerlo porque son las guerras que vienen, son los conflictos venideros, en poder entender cómo funcionan esos discursos y qué tipo de subjetividad crean, porque con la lucha por la legalización del aborto en 2018 vimos un montón de gente que, a la que el pánico moral muy rápidamente le ordena las prioridades, le ordena el discurso y, y la tranquiliza, la acomoda. Y que entonces, desde el pánico moral, es muy fácil avasallar, avanzar y destruir. El pánico moral es una herramienta muy fuerte cuando se habla de diversidades cuando se habla de todos estos otros puntos de vista que no son puntos de vista valorados epistémicamente, volviendo un segundo a lo que hablábamos antes, ¿cómo validar esos otros puntos de vista? ¿Cómo darles un privilegio epistémico a los otros puntos de vista? Bueno, para poder darle privilegios epistémicos a otros puntos de vista posibles, tenemos un sentimiento, una emoción, un afecto, muy fuerte contra el cual luchar, que es el pánico moral, que es que tiene una, la capacidad impresionante de contaminar los discursos, los debates, y de anular políticamente a los otros. Y es una práctica que la vamos a ver, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Esto de polarizar, negar, la cultura de la cancelación, la cultura de la cancelación indudablemente también viene de la mano de estas nuevas formas de subjetividad que tienen más que ver con los microfascismos, y que nos hacen añorar los grandes fascismos, porque por lo menos te lo decían más claro, ¿no? Digamos Estos microfascismos son velados, son opacos, hablan desde la moralidad purista eh, inmune, hay mucho que desarmar ahí, en relación a cómo construir una comunidad que no se sienta inmunizada, que no pretenda ser inmune hacia las otras comunidades. Sí, es, es muy, es, sí me, me gusta mucho el, el eje epistémico que traes, porque creo que ahí hay, hay un punto absolutamente nuclear que, que necesitamos atacar en, en muchos planos, porque no puede ser que el terraplanismo, para decirlo muy genéricamente, no tenga igualdad frente a otros discursos. Es decir, hay discursos que no, no tienen sencillamente no tienen el mismo nivel de igualdad y no pueden ser tratados de la misma manera. Recién eh, Sonia preguntaba en el, en el chat por cosas que, que puedas recomendar para leer sobre propuestas de reforma sobre eh, qué, qué ejes... Supongo que ella eh, pretende lectura sobre elementos que, que puedas dar para entender ejes de dónde se está trabajando, si hay algún colectivo que esté trabajando sobre esto, escritos, etcétera, etcétera. La reforma de ley de la... Supongo que se refiere a la reforma de la ley de ESI. Supongo también. Eh, la reforma de la ley de ESI son documentos públicos. Una puede googlear reforma de la ley de ESI y te van a salir cuál es la S actual, cuáles son los contenidos de esa posible reforma y los argumentos de por qué hay que modificar determinados artículos de la ley para hacerlo una, una ley más actualizada y para producir una ley que conjure estos peligros que tienen que ver con la, la supuesta autonomía de ciertos idearios. Que por supuesto que tiene que ver con el Estado laico, en definitiva tiene que ver con la laicidad y con la necesidad de garantizar ciertas... Eh, coordenadas generales para una población independientemente de la moralidad individual de cada uno. Pero ustedes se dan cuenta que estamos teniendo el mismo debate que en el siglo XIX cuando se instituyó la educación, digamos. Y eso tiene que ver también con que incluso la palabra laicidad nos queda corta, porque con la laicidad no vamos a poder, eh, necesar, no nos alcanza, es, es necesaria pero no suficiente para desarmar la fuerza de estos discursos. Cuando un objetor de conciencia en un hospital eh, apela a la objeción de conciencia para no cumplir con un aborto no punible, cree que sus valoraciones morales están por encima de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos. Entonces, tenemos que avanzar en un proceso que pueda realmente arrinconar las moralidades como formas discursivas políticas porque la moralidad es, es, es buenísimo o sea forma parte de, de cualquier eh, comunidad la moralidad pero también hay que entender que no puede ser ni el punto de partida ni el fundamento de leyes generales de una sociedad y siempre va a haber tensión y siempre va a haber conflicto pero cuando la hegemonía del saber médico, de poder de garantizar o no determinadas prácticas en función de sus supuestas coordenadas morales, tenemos un problemón gigante, y lo tenemos en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Imaginemos una cosa, por ejemplo, eh, por lo que yo sé, la comunidad de mormones no permite las personas mormonas se transfieran sangre, se transfundan sangre ni hacen donaciones de sangre porque eh, tienen prohibido religiosamente hacer tras traspasamientos sanguíneos imaginamos un, un director de un servicio de hemoterapia mormón permitiríamos claro. que hubiera un mormón <risa> En, ¿Como jefe de servicio de hemoterapia bueno, es que de un hospital parece, público? Lo que vos estás planteando me ha a a dos cuestiones eh, que, que yo honestamente en mi infinita ingenuidad supuse que para esta época estarían superadas, porque esto lo supuse hace 30 años y hoy este, me voy, ya me doy cuenta de que esto no va a suceder y es que porque yo supuse que discusiones como las Mucha de nuestra audiencia es muy jovencita, pero discusiones como laica o libre en la década del 50 y del 60, en donde libre en realidad quería decir religiosa en, re, en relación a la educación y la, la, el cuestionamiento a, a enseñar la teoría de la evolución... Un, bueno, por un lado, la relación entre la ECAO libre, que mencionaba recién, donde si religiosa y por otro lado, el. Esto, estamos muy complicados. Disculpar. Este, este, si conseguimos. Por lo menos. Eh, por más que técnicamente fue desastroso. Bueno, esto este la verdad, este vivo es como la ley de que que la ley de, de aborto, este vivo. Si sí, redondeo la la idea... de lo que vos planteabas respecto. De... Y Yalta nos da aliento. muchas gracias Yalta. Este, ahora sí, yo te no veo. No yo no escucho nada, te, te veo, te escucho mucho. Las, las cosas que estamos diciendo. La verdad, voy a ir redondeando, quiero que, que digas alguna palabra de despedida, pero voy a, te voy a decir, Paula, que, que estoy muy muy agradecido por tu participación. Eh, venís a cerrar una serie de vivos que hicimos, que empezaron con Yalta, que nos está mirando, este, una querida amiga y colega, eh, que luego siguió con... con otras queridísimas colegas, como Lucía lauman como Silvina Peirano en la segunda parte de la ESI, como Mercedes Echemendi hablando sobre matemática, en fin. La verdad es que eh, estoy muy contento de que se hayan prestado todas a participar en esta locura de, de tener conversaciones en vivo. Eh, lamento los problemas técnicos y me gustaría que, que redondees vos nuestra charla con alguna, algún comentario que nos quieras hacer. Sí, cómo no. Bueno, qué sé yo, para redondear me parece que está bueno poner en contexto un poquito eh, el actual momento en relación a, al proyecto de aborto voluntario que se va a inminentemente votar dentro de muy poquito. Eh, tenemos tres proyectos, me gustaría contar un poquito. Hay tres proyectos en danza, el proyecto de la campaña por la legalización del aborto, el proyecto de una diputada que es Araceli Ferreira y el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional es muy parecido al proyecto de la campaña, con algunas diferencias importantes para nosotras, que son, eh, en primer lugar, que nuestro proyecto, el proyecto de la campaña nacional por la legalización del aborto, no tiene, no permite la objeción de conciencia, pero el proyecto del Ejecutivo Nacional sí la permite, entonces estamos tratando de incidir lo máximo posible en que la formulación de la objeción de conciencia, si es eso lo que definitivamente votan, sea la objeción de conciencia, que sea la formulación que más arrincone a los antiderechos a la hora de objetar, porque no son objetores, son obstaculizadores del derecho. Lo sabemos por todo lo que pasa, sobre todo en el norte argentino, en las provincias como Salta, Jujuy y Tucumán, en donde el Opus Dei es la dirección de todos los hospitales, y en donde hay hospitales y pueblos enteros de objetores. Entonces tenemos que hacer una formulación de esa excepción a la norma que es la objeción de conciencia, porque no es un derecho, es una excepción a la norma, esa excepción a la norma sea lo más estricta y rigurosa posible para que sí o sí se garanticen los abortos voluntarios y los abortos por causales después de la semana 14 en todos los hospitales del país. Otro elemento que tiene que ver con la diferencia entre el proyecto de la campaña y el proyecto del Ejecutivo Nacional, tiene que ver con la penalización a las mujeres que abortan por fuera de las causales después de la semana 14. Nosotros tenemos un sistema híbrido, es decir, aborto voluntario durante 14 semanas y después por dos causales. Esas dos causales son causal violación y causal salud integral, biopsicosocial, o sea que no es que solamente pueden acceder a ese aborto por la causal salud aquellas personas cuya gestación ente, en, esté en riesgo. También pueden acceder por causal salud aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que por otros motivos que no sean estrictamente la salud orgánica, sino que representen también cuestiones relativas a lo psicológico, a lo social o a lo económico, sean también contempladas como cuestiones de salud y que entonces puedan acceder al aborto. Ahora, ¿qué pasa por, con aquellas que intentan abortar por fuera de esas causales? Para nosotras es muy importante despenalizar las tentativas de aborto en todas las personas que lo realizan y es muy importante no penalizar, ni, mucha, ni mucho menos encarcelar ni detener a aquellas mujeres que por fuera de las dos causales intenten abortar. Para nosotras eso es muy importante. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque sabemos que independientemente de que el marco de la ley puede ser muy progresivo en el territorio efectivo de los, los servicios de salud de todo el país, se persigue esta práctica, se persigue, se persigue, se denuncia, se castiga y también se tortura. Eh, hace poco, hace relativamente poco hace unos meses se, se hizo el juicio y se sentenció al médico Lastra, que es un tipo que forzó el parto de una chica que tenía que hacer un, un tratamiento de cáncer al mismo tiempo que, que estaba cursando el embarazo, lo obligó a parir, lo obligó a dar en adopción a, al bebé, y ella le hizo un juicio y lo ganó. Y es el primer juicio, es el primer precedente que tenemos en el país de un médico que es juzgado, penado y sentenciado por tortura y incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahora le retiraron la matrícula, que es lo que nosotras pedimos. Nosotras pedimos que no vuelvan a ejercer en el sistema público los médicos objetores torturadores de mujeres y de personas con capacidad de gestar. Eh, entonces, eso es lo que se viene. Se viene el show de nuevo en ambas cámaras en donde van a enunciar los parlamentarios, las parlamentarias de nuestro país y vamos a tener la posibilidad... Eh, seguramente de que sea un tratamiento muchísimo más rápido que el de la vez pasada, porque nosotros recordamos que en el 2018 estuvimos como seis meses con audiencias y después se pasó al plenario de comisiones y hablaron de nuevo todos los parlamentarios y de nuevo un montón de especialistas, no queremos que pase todo eso de nuevo, queremos que en diez días se abra un plenario de comisiones y lo voten antes de que termine el 2020. Si es la ley del Ejecutivo Nacional, la vamos a festejar igual, porque es casi muy parecida a la nuestra, pero queremos aclarar que la objeción de conciencia y la penalización, nosotras estamos en contra. Es muy importante eso. Pero bueno, muy probablemente sea una ley de vanguardia y un antecedente muy importante para todas las luchas por el aborto legal en el continente. El continente y los feminismos organizados europeos y los especialistas en derechos sexuales y reproductivos están muy, muy atentos y atentas y atentes a este proceso, que va a ser definitivo y que va a generar un antes y un después. Así que me parece que va a ser muy importante que podamos contar con la información, que todo el mundo sepa que estamos votando, qué se está votando y qué vamos a tener como resultado de esa ley. Bueno, Sería. eso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Eh, siguiendo con un poquito redondeando esto, esto que, que presentaste recién, eh, me parece que el 2018 marcó a fuego la sociedad en, en cuanto al, a instalar definitivamente el debate y, y la conciencia sobre la... la legalización de la interrupción del embarazo y que me parece que, que estoy muy de acuerdo con, con el tema de no agotar, no, no seguir eh, digamos abriendo supuestas instancias de, de debate, sobre todo al interior de las cámaras, cuando esto ya fue sobradamente debatido y argumentado durante 2018, fue público Estuve, fue en 2018, no fue en 1918, fue en 2018, es decir que esa, esa instancia está muy avanzada. Eh, comparto tu preocupación con la objeción de conciencia, me parece que tenemos tanto trabajo cultural para realizar en, en, en los efectores médicos que la verdad que lo más progresiva que sea la ley eh, va a ser más sencillo para todos, eh, si, si tiene estos resquicios, va a ser muy, eh, muy complicado, sobre todo, como un poco vos lo sugerías, lo, lo decías con claridad, el problema lo vamos a tener sobre todo en los lugares, en los medios pequeños, en las grandes ciudades, mal que mal, va a haber más posibilidades, por una cuestión de densidad, en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce, el, eh, hay un nivel de, de sanción social tan virulento que ahí, a, a esos son a los que tenemos que proteger en primer lugar. Eh, bueno, en fin, muchísimas gracias por todo lo que, lo que nos compartiste. Y muchísimas gracias, a gracias a vos, a Nico, gracias por que nos, la invitación. a toda la gente que nos estuvo siguiendo durante este rato a pesar de las, de las idas y venidas. Un beso, gracias. Muchísimas gracias a vos especial y a todas las personas que se sumaron a este vivo. Muchas gracias. Un beso muy grande para todos. Gracias. Chao, chao. Adiós.